¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole, para los que no me conocen. Y hoy día les voy a enseñar cómo edito mis fotos. Las fotos las suelo tomar o con mi celular 7 Plus, o mi cámara nueva que me compré, que es una Canon 80D, o con la que estoy grabando, que es una Canon G7X Mark II. Y son buenísimas. Si quieren saber cómo tomamos las fotos con el celular, les voy a dejar el link de arriba, porque también hicimos un video completo sobre eso, así que pueden ir a verlo cuando acabe este video. Es así. Voy a poner a grabar mi pantalla ahorita para que vean el proceso de cómo edito las fotos. Voy a salir ahí. Me voy a tomar una foto para hacer como una foto nueva. Ahí está. Vamos a tomar una foto. Listo, ya. Una selfie. Todos nos tomamos selfies todos los días. Se arma una carpeta especial porque yo tenía todas las aplicaciones por fuera, porque no me gusta tener como carpetas. Así que vamos a ir acá. Ok, estas son las 6 aplicaciones que uso para las fotos lo voy a ir explicando una por una No uso las 6 al mismo tiempo El VSEO o Vasco, no sé cómo lo digan lo, lo solía usar todos los días bastante, Por bastante tiempo Pero me di cuenta que le bajaba la calidad a las fotos Así que lo dejé de usar Acá tengo algunas fotos que he utilizado Pero sí, es muy buena porque tiene presets de colores muy chéveres Y de hecho Trevor usa esa aplicación Y la ama con todo su ser. Y es muy buena, así que tienen que ir probando eh, cómo les va quedando con, con las fotos. Vamos a importar en la foto. Les voy a mostrar cuáles son mis, mis efectos favoritos. Están ese, que es como más vintage. Como que opaca un poco los, los colores, entonces no me gusta mucho para esta foto. Este también es bueno. En verdad hay un montón de, de, de colores chéveres, pero con esta aplicación no edito mis fotos. Así que si quieren probarla pueden descargarla, es gratis me parece. Luego está... Afterlife, esa aplicación sí es una app pagada y la compré hace como dos años. No me acuerdo cuánto me costó, pero es muy buena. Le voy a hacer un pequeño tour para que vean cómo es. Ya, esto, por ejemplo, les puedes poner unos marcos a las fotos más pros. En formato cuadrado para Instagram, o puedes ponerle una, la letra de tu nombre, o no sé, ese tipo de efectos. Y en cuestión color. Hay, varia, hay varios presets de colores que también los tienes que pagar una vez que ya pagaste la aplicación, pero obviamente eso no lo he hecho porque es demasiado caro. Y bueno, hay efectos variados y que nos podríamos quedar horas acá pasando por cada uno, así que no lo vamos a hacer. Pero lo que me encanta de esto es que tiene eh, estas lucecitas de colores que las puedes aplicar y que te dan un toque más original a tus fotos. Esto sí, sí suele usar. Mira cómo le da un toque y también tienes la opción de cambiar el color. Así que dependiendo del mood de tu foto pues, como por ejemplo yo le pondría ese morado Y puedes cambiarlo de, de, de forma Hay un montón de, de opciones muy chéveres Así que en verdad tienes que ir probando cuál, cuál le queda mejor a tu foto Y tiene texturas también, así que pueden ir a probarla también Pero acuérdense que es una aplicación pagada Está de moda usar las aplicaciones de las cámaras instantáneas Y la mejor para mí es Uji, que es esta de aquí y para usarla tienes que voltearla y tapar como que el visor. Miren, ahí estamos grabando. Vamos a tomar una foto. Lo loco es que de hecho se demora como si fuese una cámara instantánea de verdad. Y ven que le da ese efecto antiguo con un color medio moradito. Y tiene ahí una fecha que obviamente no está actualizada, no sé por qué. Y también tiene la opción de tomarla con flash y puede salir con con esos brillitos de colores, pero como lo tengo puesto en aleatorio, puede que no salga o puede que salga y tú no puedes elegir por dónde, si sí por aquí o por allá, por allá. entonces también es divertido. Miren esta, es ahí tiene los colores como en arcoíris que se ven muy chévere. En verdad me encanta esta aplicación, no la uso siempre porque sí tiene como un tono medio morado y naranja que no, no queda bien en todas las fotos. Pero ahora sí, esta es la aplicación, la mera mera con la que trabajo siempre y es Lightroom. Lightroom es de Adobe. Es Photoshop Lightroom Esta aplicación existe para la computadora Y para el celular Así que vamos a importar la foto No es tan fácil de usar Pero eh, les voy a mostrar más o menos Qué cosas pueden hacer Esta foto me gusta Pero podríamos cropearla un poquito Para que no se vea esa cosa En la cabeza que se ve raro. Ya, ahí por ejemplo Vamos a hacerlo ahí Y ahora la luz La luz es muy importante en las fotos Vamos a arreglar la exposición Para que mi nariz no esté tan como brillosa el contraste, a mí siempre me gusta ir como por extremos para, para entender mejor la foto y para ver qué cosas le faltan. Creo que en cuestión luz está, está... No está tan mal. Y bueno, acá puedes corregir los negros y los blancos. Bueno, vamos a dejarlo en cero. Y ahora en la parte color, que es la parte un poco más complicada, es esta. Se puede cambiar la temperatura o a más azules o a más naranjas. Obviamente nunca tan al extremo. Pero como yo estoy... Ahorita que me gustan un poco los amarillos, vamos a ponerle un poquito más amarillento, no tanto. Y el tinte también se puede cambiar a rosa y verde, pero no me gusta ninguno, así que vamos a poner ahí. En Vibrance es como para acentuar mucho más los colores, así que vamos a ponerle un poquito también, porque el morado me gusta. Está chévere. Y la saturación es obviamente para borrarlo más fuerte y tampoco lo voy a cambiar. Y de ahí, aquí donde dice Mix, es para cambiar por colores. ¿Ves? Ahí tienen todos los colores eh, por separado. En este caso no tenemos rosado No, sí tenemos rosado en mi boca, Perdónenme. Pero por ejemplo los rojos los movemos Y se cambia el color de mi boca Entonces esto por ejemplo lo puedo poner Más, tur más fucsia, no sé por qué dije turquesa. Y la saturación la puedo bajar Ahí como el labio morado de, de que me he congelado O unos así bien Fuerte, como para la noche, pero pero no. Y la luminancia lo puedes poner más oscuro o más claro. Ahí vas dependiendo de los gustos, en verdad. Y puedes hacer lo mismo con todos, todos los colores. Por ejemplo, el morado. ¿Qué pasa si le bajamos la saturación? Ya se vuelve como... ¿Qué color sería ese? No sé, como un mora. Y lo podemos ver más oscuro y más oscuro. Pero... Pero no. Porque me gusta el morado. Y bueno, así pueden hacerlo con todos. Y llegar a, a su foto ideal. Mira, ese es lo que he editado... Y este es como empezó En verdad se nota muy poquito Pero hace un gran cambio En mi boca sobre todo se, se nota Y de ahí, por ejemplo, tiene efectos de agregar de textura Como para que se vean lo, más las, Los detalles se acentúen un poco más Claridad, esto sí hay con, con mucho cuidado Porque no queremos que se vea así como súper texturizado Esa es la forma Digamos que lo puedes hacer manual Y te vas a demorar un montón Pero hay mucha gente que usa... Eh, colores ya predeterminados De gente que crea y los vende Les voy a dejar la página De donde yo he comprado el mío Que está abajo, se llama Etsy Hay algunos que están gratis O en promoción O de verdad cuestan entre un dólar y tres dólares Y hay unos packs que te venden como a 10 dólares Pero no vale la pena Yo me compré uno, creo que me costó entre 2 y tres dólares Está en descuento Les voy a mostrar primero mi Instagram para que vean el color Como ven es como un poco más amarillento naranjoso no sé si está bien dicho pero me gusta la onda como que tiene uniformidad y siento que cuando un perfil está uniforme como que llama un poco más la atención no sé en verdad es una chambaza hacerlo porque no todas las fotos se prestan para para que se vean bien con este efecto pero vamos a intentar hacerlo con la nueva foto vamos a importarla otra vez y aquí yo tengo por ejemplo, este Toffee Nut Warm, Cold y Neutral. Esos me vinieron en un paquete. Automáticamente lo compras, pones tu tarjeta o si es gratis también. Pones tu correo y te llega automáticamente y lo descargas al celular. Así que no tienes que utilizar la computadora ni nada. Es completamente fácil. Aquí te dan como que esta versión más, eh, más amarillenta. Luego tienes esta más azul y esta neutral. Y a mí me gusta usar la... Esta, la... La amarillenta. Entonces lo único que hago es copiar los ajustes, entra mi foto y las pego. Vamos a ver a qué pasa. Ahí está. Ese es mi efecto sin eh, editar nada. Entonces obviamente no se ve tan bien. Entonces yo quiero editar unas pequeñas cositas. Por ejemplo, el highlight creo que lo voy a subir un poco más. El color es lo que más me molesta. Vamos a subirle un poco más. El, el, el, el, la luz Vamos a ponerle un poquito menos azul Porque quiero que se vea morado como esto Y no tan azul Vamos a bajarle la saturación a los azules ¿Qué más me molesta? A ver, en verdad esto es prueba Igual si te equivocas puedes darle aquí a la flechita Y te regresa a donde estaba originalmente por si metes la pata por ahí. Ahí ya volvimos al color original de mi, de mi chompa. ¿Qué más me molesta? A ver, mi cara está como entre muy amarilla, rosada, roja... No sé cómo sería esto. Pero vamos a bajarle. ¿Qué pasa? Nada, no, Si bajo la saturación de los rojos, se baja mi boca. No queremos eso. Siempre que la boca tiene que estar con color. Porque si no, voy a parecer muerta. Y no quiero eso. A ver, mira. Si le bajamos un poco la saturación de las naranjas... Pasa que toda la foto, como está como un tinte naranja. se va a bajar todo. Entonces... Hay que hacerlo de a poquitos. Esa es la foto original y este es el efecto. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? Igual están como los detalles muy muy encendidos. Vamos a bajarlos un poquito. En clarity. Vamos a bajarle un poco para que no se vea tan como pajoso mi pelo. Porque acentúa todo así al máximo. Yo creo que ahí quedaría perfecto. ¿Qué tal? ¿Like o no like? Vamos a exportar esta foto. Digamos que la voy a subir. La voy a guardar en la calidad máxima posible, porque eso sí, esta aplicación no te baja la calidad. Pixlr, creo que es gratis. Ahí está una foto anterior. Vamos a eh, importar mi foto nueva. Esta aplicación, ¿verdad? la verdad, no la uso siempre, pero me gusta usarla para borrar algunas imperfecciones que me molestan mucho de la foto, como que llaman la atención a eso. Eh, yo soy pro de dejar las imperfecciones, porque no hay nada de malo, pero a veces sí, es como pucha, se me ve demasiado el grano, entonces quiero taparlo. En este caso, como que no se me ve nada ya. Pero digamos que quiero borrar mi mancha de nacimiento. Que siempre me la borran en todas las fotos. Pero a mí me encanta. Solamente les voy a mostrar para que vean cómo se hace esto. Heal. Haces zoom al, a la imperfección, manchita, cosa que quieras borrar. Ajustas el tamaño de, del pincel y simplemente aprietas. Apretas hasta que se borre. Y le das OK. Entonces, para que vean cómo estaba. Ahí no sé si se logra ver. Y como dije, digamos que voy a subir la foto a Instagram Para poder ver cómo va quedando tu fit con las fotos Yo uso Preview, es completamente gratis Digamos que yo voy a, quiero subir esa foto, voy a ver cómo se ve en mi, en mi perfil A lo mejor va el color, no va el color Mi fit está hasta ahí ¿Qué tal? ¿Queda o no queda esa foto que me acaba de tomar? No me molesta, el morado es como muy encendido como para el fit Así que podría bajarle un poquito el color o la saturación, pero me gusta la foto. Espero que les haya gustado, les haya servido. Ya saben, si tienen alguna pregunta sobre eh, los presets que se compran o no se compran, tienen que ver más o menos si les conviene. Obviamente estos colores predeterminados para las fotos vienen con ejemplos, así que pueden ver más o menos cómo, cómo puede quedar su foto. Espero que les haya gustado y servido. Y que quizá hayan conocido alguna aplicación que no conocían. No se olviden de suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Les voy a dejar acá la pantallazo de mi Instagram para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video.